A partir de hoy eh, va a haber un plenario de comisiones en la Cámara de Diputados... ...que se va a reunir para abrir el debate sobre los diversos proyectos de ley... ...para la protección y el uso racional de humedales. En realidad desde 2013 se debaten en Argentina distintas iniciativas... ...para proteger estos espacios esenciales para la biodiversidad del planeta... Están reclamados hace años por ambientalistas eh, y quedó en evidencia también la falta de protección eh, con lo, las quemas de pastizales y los eh, incendios desmesurados que han habido en los humedales. Estamos en comunicación en estos momentos con Sergio Caruso, él es Magíster en Políticas Ambientales y Territoriales de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA e integrante del Programa de Investigación en Recursos Naturales y Ambiente del Instituto de Geografía Romuldo Ardisone, eh, Caruso, muy buenos días, Ezequiel Orlando te saluda y todo el equipo de Nobleza Armiga, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo están? Todo bien, por suerte. Bueno, Gracias por, por la invitación. Estamos en comunicación con vos porque te, te especializás justamente en conservación de humedales y ter territorialización de conflictos ambientales. Contanos eh, bueno, las razones económicas, políticas detrás de la quema de pastizales, detrás de la quema de los humedales, en realidad, este, los últimos, mm. y qué podría hacerse desde el Estado. Bien. Bueno, en principio lo, lo que hay que decir es que... Sobre los humedales, digamos, sobre, sobre esos también, sobre esos espacios, eh, digamos, comienzan por dos, por dos lados. Por un lado, en términos ambientales, en términos de conservación, comienzan a, a tener valor. Podemos pensar a partir de la Convención Ramta, se, esa Convención supranacional, que consolida en los 70, eh, estas tierras. Eh, inundables, que anteriormente eran entendidas como insalubres, como pantanos donde proliferaban insectos y enfermedades y qué sé yo eran necesarios sanearlas y a partir de ese momento con el correr del tiempo fueron ganando espacio en términos eh, ambientales y también en algún punto fue ganando eh, en, la, en la sociedad civil interés por su conservación, por sus ambientes, por su biodiversidad entre otras cuestiones, pero simultáneamente también ciertas actividades económicas y productivas eh, comienza también a interesarse en esos espacios. Y particularmente en el caso de Argentina, vamos a ver que hay como, a grandes rasgos, porque el, la, la distribución de los humedales en, a lo largo del territorio nacional es muy diversa, porque tenemos desde los salares de altura en, en la puna, en eh, nor, nor, el noroeste argentino, en el sur, la cuestión del delta del Paraná, es como muy diverso eh, la clasificación de los humedales que tenemos. Pero claro. podemos hablar... sí Vamos a hablar de tres, de tres grandes aspectos. Por un lado, la expansión de la frontera eh, agropecuaria sí. con el, el monocultivo transgénico de soja, donde desde el centro núcleo se va expandiendo y a la vez va eh, expulsando a ciertas actividades tradicionales, como la ganadería, hacia ambientes que anteriormente se entendían como marginales en términos productivos, como el, sol, el Delta del Paraná. Y entonces, estas quemas intencionales en todo lo que es el frente del Delta, el, el frente a Rosario, pero también en el bajo delta y también esto lo podemos ver en el caso de los esteros de Liberda que a principio de año tuvieron incendios muy de, de magnitudes muy importantes entonces el avance de, la, de la, la actividad agropecuaria la ganadera sobre todo es una de las causas pero por otro lado también el desarrollo de urbanizaciones cerradas del estilo nordelta delta se han llevado a cabo sobre esos bañados humedales que desde el punto de vista del acceso al suelo urbano, es tierra barata, que con algún, con, con algunas intervenciones de, de levantamiento de cota, de terraplenado, de dragado, etcétera se puede generar una renta diferencial a esos capitales inmobiliarios, eh, y de esa, ¿por porque porque son viviendas destinadas a grupos de, de poder adquisitivo alto, que puedan tener unos réditos de ganancia muy importantes, y además se destina el, el acceso a vistas paisajísticas, más allá de esos escenarios que ahí son escenabraciados, ¿no?, con los, los, los lagos internos y toda esta cuestión, pero sobre todo el acceso a, al frente fluvial, a las cuestiones náuticas, y que eso queda reservado solo para ciertos grupos concentrados, y además las intervenciones negativas de la, de la, del trastocamiento, toda la dinámica hídrica y ecosistémica de esos ambientes, eh, los impactos negativos, las consecuencias adversas, recaen sobre quienes viven en torno a esos lugares. Y entonces... El capital privado eh, se, eh, se beneficia con, los, eh, sí, con, con las consecuencias eh, sí. de esas actividades, pero sociabiliza las consecuencias adversas y negativas. Y por otro lado también está la megaminería, la megaminería en particularmente, la cuestión del litio, ¿sí? de los salones de altura que viene avanzando eh, sobre, so, sobre esos ambientes, pero también podemos pensar en el caso de Cuyo, la megaminería a cielo abierto, ...la cuestión de la contaminación de los cursos de agua... ...en toda que es la región de Cuyo... ...con bueno, las aguas y, arunadas, y anuradas ...entonces... ...me parece que eso es el, el... ...eso por una parte, ¿no? ...y por otro lado comienza a ver ...esta conciencia social de las comunidades locales... ...que son el... finalmente... ...sobre las quienes van a recaer... ...todos los impactos negativos... ...quienes se movilizan, quienes comienzan a resistir... ...y que lo podemos ver, ¿no? ...en el caso de Rosario, la sociedad... Eh, ...Rosarina... Se movilizan ante las columnas de humos que hemos visto, pero también lo hemos visto en el caso de Mendoza, la resistencia entre la mega, la mega minería de, de, de, de oro a cielo abierto, todas las manifestaciones que hubieron en 2019. Eh, Sergio, sí. ¿qué tal? Lautaro Fernández y Mayán te saluda. Eh, bueno, hola, justo recién, Bien, bien. Nombrabas las movilizaciones de Rosario, ¿no? Y bueno, todo sí. este tipo de movimientos con la quema de, de, de las Islas del Delta de Paraná es lo que justamente eh, eh, reavivó... Eh, la discusión y que se trate hoy Exacto. la ley de humedales ¿no? eh, te hago una pregunta, ¿alcanza con una ley de humedales o hay que hacer un control estricto de la gente que quema lo, lo, los campos? porque eh, yo imagino que hay una ley, pero si no si no hay nadie controlando que alguien esté quemando eh, los pastizales eh, de mucho no va a servir bien eh, sí, la ley, en principio lo que va a venir a hacer, o lo que es el espíritu de esa ley, es por un lado empezar a Hacer un inventario respecto de los humedales que están distribuidos a lo largo de todo el territorio, donde la ley es una ley de presupuestos mínimos, donde cada jurisdicción, cada provincia, después va eh, a instrumentar los medios necesarios para poder llevar a cabo ese inventariado. Eso es necesario, saber con qué se cuenta, porque a partir de saber con qué se cuenta se puede empezar a gestionar. Pero por otro lado, sí es necesario, y yo, eh, es necesario poder empezar a regular el tipo de actividades productivas y hay inmobiliarias también que se van a ir dando sobre, sobre sobre esos espacios. Y claramente, cuando uno analiza o cuando ve el desarrollo el desarrollo de lo que sucedió con la implementación de la ley de bosque nativos y también con la ley de glaciares, eh, entendemos que con la ley por sí misma no alcanza, pero sí es indispensable y necesario porque es a partir de ese instrumento jurídico normativo donde se puede empezar a revertir esta situación de las quemas, del avance que se van consumando, el avance sobre esos territorios, sobre esos espacios, sobre esos ecosistemas, los humedales. Entonces, sí, es necesario el instrumento, pero también otras medidas eh, complementarias eh, de, de, de control, eh, sí, de, de, de control, de, de, digamos, también el acceso a la justicia, ¿no? Sí. Hay muchas iniciativas sí. donde se va apelando a la justicia, pero tampoco la justicia va respondiendo. Sí, sí, sí, es necesario, la ley es súper necesaria, pero también tiene que estar complementada con otras baterías de, de, de medidas por, otras, por por los organismos competentes, ¿no? ya sea la jurisdicción nacional, local o provincial. ¿Qué tal, Sergio? Aquí Lucía te saluda. En, en este ¿Cómo sentido, está, Lucía? ¿qué tal? Gracias. En este sentido de, de, de, de la ley, ¿no? Y justamente el debate que arranca hoy sí. y demás, y hace una lucha de años, ¿no? Y contra el, el, el lobby que hay tan fuerte, ¿no? Para que no salga justamente esta, esta sí. ley en relación a los, a los intereses, ¿no? Que vos muy bien explicabas. Eh, ¿Pensás que, que esta vez puede, puede llegar a, a, a convertirse en ley? Mira, eh, en principio lo que empieza a, a, a vislumbrarse en esta vez que quizás podemos empezar a, a entender que hay como una diferencia respecto a los procesos o los proyectos de ley que se presentaron anteriormente. Mm. Por un lado hay eh, manifestaciones públicas o expresiones públicas donde va a haber un plenario de condiciones donde aparentemente hay voluntad política de que se destrabe esta situación y sí. si no es menor donde haya acuerdo político, o, bueno, aparentemente, pongámoslos entre comillas, entre el titular de la Comisión de Recursos Naturales, Leonardo Gross, ¿no? de, de Frente de frente a Todos, que viene impulsando uh -huh. fuertemente esta medida, pero también del, del, del escollo que venía teniendo el tratamiento de la ley, que era la Comisión de ganadería, de Agricultura y Ganadería, que el, el presidente de esa comisión, que es Brujaile, aparentemente también estaría... Uh -huh alineado para que se destrabe, y también el plenario con el titular de la Comisión de presupuesto eh, Entendería de que de, de que sí, también entiendo que hay como mucha presión social por la, la dimensión de los estragos de lo que está sucediendo en Rosario, que nosotros acá en, en la región metropolitana hay momentos que según como sopla el viento también respiramos el humo y lo sentimos, y si lo sentimos nosotros así, imaginémonos lo que están viviendo los y las vecinas de esa ciudad de Rosario, y anteriormente, en los procesos anteriores de ley, bueno, en el 2013, en el 2020 también hubo mucha presión porque sí. no pierda el Estado parlamentario, la Comisión de Agricultura y Ganadería justamente es la que no, trat la que no trató esa proyecto y finalmente hace que pierda el Estado parlamentario. Entonces me parece que, que esté esta comisión de plenario que va a haber, eh, donde esa comisión, donde podemos decir que tradicionalmente ha resistido Justamente por la capacidad del lobby, de la, de la, de la, de lobby del capital agroproductivo, agro agroforestal, uh -huh. pero también inmobiliario y minero, eh, ha incidido en ese sentido. Entonces para mí que, que ahora en principio estén como los tres alineados o los tres con la intención de, uh -huh. y que además responden a diferentes fuerzas políticas, ¿no? Porque Bruselas es de, es de cambiemos. Sí, es de, sí, de, juntas por el cambio. Eh... Sí, exactamente. No, también sí. importante, quizás en este sentido, eh, comentarle a la audiencia que además va a haber, hoy además de que arranca este, este plenario de debate, también va a haber movilizaciones por fuera, ¿no?, va hacia el Congreso. Sí, en, exactamente. En este sentido de la presión social que decíamos, dios. Sí, exactamente, va a haber una, una movilización que creo que empiezan a concentrar hasta la tarde en el Congreso, pero también hay que decir que esa presión social que se viene haciendo desde la comunidad, eh que manifiesta, ya se viene eh, expresando en ese sentido en procesos anteriores. Durante sí, el, sí. los años de la pandemia, los incendios sistemáticos que hubieron, no solo en el Delta también, yo trabajo más fuerte en, en, en humedales urbanos de, de la cuenta Matanza-Riachuelo, pero uh -huh. de todo el aglomerado de Buenos Aires también. Los incendios se claro. no sí. tuvieron no, no discriminaron geográficamente los lugares y en el 2021 hubo una movilización que se llamaba Humedales al Congreso, muy sí. grande, uh -huh. donde bajaron desde todo el país callaquistas, remeros, desde el Delta del Paraná al Congreso a pedir sí. que estado parlamentario. Fue, fue masivo, fue masivo, y la verdad es que la necesidad es cada vez mayor de que haya reglamentación y que haya intervención directa de parte del Estado. Sergio, te agradecemos por este contacto. Bueno, puedo hacer una última cosita que yo quería señalar: es, es decir, estos temas que yo estoy comentando acá los venimos trabajando desde la carrera de geografía, yo soy ahora estoy pues, inserto uh -huh. ahí en la Universidad de Buenos Aires, en la carrera, y, y quería invitar a, todo, a toda la audiencia sí. que, esté, que, que se acerquen a la carrera, si están interesados en estos temas, desde la, las ciencias sociales, las humanísticas, eh, accedemos a este tipo de, de, de abordajes, y también nos venimos trabajando del Instituto de Geografía, eh, así que quiero dejar abierto la, la invitación, y también decir que desde la Universidad eh, está desde eh, la facultad particularmente abriendo el interés a estos, a estos temas ambientales no recientemente se creó la subsecretaría de políticas ambientales, entonces nos parece importante y yo como miembro de esa, esa comunidad académica de esa facultad eh, poder eh, señalar esto, e invitar a, la, ah. a todos los que estén ahí pensando, que están estudiando, que van a estudiar, que ya se en la carrera, que van a ser muy bien recibidos Bien, muchas gracias, Sergio. muchas gracias. No, a, a ustedes que anden bien. Eh, Sergio Caruso, investigador de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, la UBA, a quien acabas de escuchar sobre...